Lo que más me apasiona de ser abogado es poder solucionar problemas. Eh, un proyecto, un caso, es, es un problema, y muchas veces complejo, que no tiene una, una solución de libro. Eh, uno tiene que buscar eh, con creatividad esa solución. Muchos creen que el, el ser abogado, eh, y sobre todo un abogado litigante, siempre es de, de batalla, eh, de pleito. Y, un gran aporte social es el poder solucionar el problema para el cliente que uno representa, pero también para todas las partes involucradas. Guatemaltecos que cambian la historia, toma uno. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas otras áreas e industrias que no tienen que ver necesariamente con el derecho. Por ejemplo, una buena parte de mi práctica es en el área médico-legal y eso es eh, tema de servicios hospitalarios, médicos, casos médico-legales, y eso es apasionante. A mí me, me apasiona el tema médico, el poder analizar casos y a raíz de, de ellos poder crear eh, protocolos, mejorar los estándares y que eso se traduzca en una mejor atención para el paciente, en mejor oportunidad de atención médica. También he tenido la oportunidad de trabajar en industrias como la minería, o la generación eléctrica y que uno puede participar aunque sea una, en una pequeña parte eh, aportando para que esos proyectos que inician como una planificación se concreten en la vida real. Un caso eh, inicia cuando un cliente te busca, eh, te conoces, eh, ves si, si te identificas porque es una relación muy importante y tal vez el momento más importante de un caso es cuando uno decide tomar ese caso, cuando uno cree eh, en la causa, en el cliente, en lo que uno va a defender y sobre todo cuando uno defiende a alguien que ha sido acusado injustamente y ha sido perseguido, son procesos que duran eh, muchos años que llevan un desgaste económico, emocional, psicológico para, para la persona y su familia y uno trabaja el caso, lo analiza, se trabaja una teoría del caso eh, la prueba y se presenta finalmente ante un juez y se logra una sentencia absolutoria, es un momento indescriptible. Eso queda para siempre, eh, ese momento en el que el juez pronuncia las palabras de, de absolución de una persona que es injustamente procesada, y uno puede ver y sentir eh, la liberación de, del cliente de, de esa carga y esa pena, incluso muchas veces de la familia que los acompañan en las salas de, de audiencias. Es imposible que siquiera el 1% de esas 300.000 denuncias puedan llegar a un debate oral y público. Lo que quiero decirles es eh, la estrategia debe cambiar en el sentido que debe fortalecerse la investigación a los efectos de que se pueda presentar al sindicato y su abogado defensor una investigación tan sólida. En lo personal definitivamente los momentos más importantes han sido el nacimiento de, de mis dos hijos. Tengo la bendición de contar con una esposa que tenemos 15 años de casados y ha sido la mejor madre que Dios le pudo dar a mis hijos. Mi primera hija tiene 11 años y fue prematura, de 26 semanas. Y en el momento que nació, mi esposa y yo entramos en, en modo crisis porque teníamos que salvarle la vida. Luego tuvimos la bendición de tener un, un hijo que tiene 5 años. Así que para mí la familia es eso, es, es el equipo más íntimo, es ese equipo que entre todos se apoyan para lograr sacar la mejor versión de cada uno. Y teniendo esa base uno puede generar y aportar a otros círculos, a otros equipos laborales, sociales. Cuando yo entré a la universidad, entré a la universidad para estudiar Derecho, para ser abogado, pero no tenía idea que me iban a cautivar eh, muchos otros temas como es la filosofía, la ética, y sobre todo la economía, ¿verdad? En la universidad aprendí muchas cosas, valores y, y conocimientos técnicos, pero también eh, muchos cuestionamientos que, que me han marcado, ¿verdad? Como, ¿por qué nuestro país eh, es un país pobre? ¿Cómo podemos hacer para sacarlo adelante? ¿Cómo puedo contribuir? Y ese es el interés eh, que tengo en Aspectos no solo jurídicos. Tenemos una democracia joven, pero debemos fortalecerla eh, con la participación. Un abogado que solo se enfoca en, en querer moverse dentro del sistema difícilmente va a generar un cambio. Eh, eso es lo que me ha movido a mí a, a escribir, a participar en distintos eh, foros eh, tratando de, de, de generar cambios en el sistema. Yo he estado ligado a la universidad desde 1996, más de 25 años, que ingresé como alumno. Eh, estudié una maestría y di clases por más de 15 años. Entonces es difícil eh, poder concentrar todo lo que me ha dejado la universidad porque ha sido parte de mi vida. Pero poder discutir y formarse uno su propia opinión es un espacio que, invaluable que existe en la, la UFE. Me considero disruptor. A mí me gusta cuestionarme la situación actual, el proceso actual, el sistema actual, eh, compararlo con otros países, ver la eficiencia de, de un sistema, eh, estudiar la moral y la ética de las normas para encontrar espacios y poder hacer propuestas y mejorar. Creo que hay aspectos a mejorar, que tenemos una oportunidad a futuro. que Tenemos que señalar esos aspectos a mejorar y trabajar. Creo y que es ahí sistema. donde todos los profesionales podemos hacer cambios en un país.